En este video vamos a ver cómo se graba audio en BitWid Studio. Si no tenemos activado el audio, necesitamos activarlo en las opciones de BitWid Studio. Para ello nos vamos a ir al menú Options, después seleccionamos Preferencias. Dentro de las Preferencias van a seleccionar Audio y en Input Device van a seleccionar su fuente de audio, en este caso yo voy a seleccionar el micrófono. Al final le vamos a dar OK una vez que hemos activado esa opción necesitamos seleccionar el micrófono en nuestra pista de audio ahora sí ya podemos grabar audio para ello necesitamos activar la grabación de la pista muy importante necesitamos desactivar este botón de monitorización para desactivarlo por default den clic derecho sobre la pista de audio y en el menú contextual deshabiliten la opción auto monitor para no estar monitoreando nuestra voz siempre que vamos a hacer una grabación vamos a hacer una prueba rápida de grabación esta es una prueba rápida de grabación para poder escuchar lo que acabamos de grabar necesitamos desactivar el botón de grabación porque si no vamos a sobreescribir la grabación que hemos hecho previamente esta es una prueba rápida de grabación como pueden ver, ya grabé algo muy rápido. Ahora lo que voy a hacer a continuación es activar las opciones de Punch In y Punch Out para ver cómo funcionan. Simplemente activo estas opciones, activo la grabación de la pista y le doy clic a Play. No voy a ponerle record, simplemente Play. Y va a comenzar a grabar a partir de esta selección. Observen. Esta es la grabación de mi micrófono. Como pueden ver solamente grabó en esta sección. Voy a reproducir, pero antes voy a desactivar la grabación. Esta es la grabación de mi micrófono. ¿Por qué es importante desactivar la grabación para poder reproducir? Porque si no, siempre que le demos play vamos a sobrescribir lo que estamos grabando. Vamos a hacerlo. Bueno, sí, sí, bueno, bueno. Como pueden ver, sobrescribe lo que hemos grabado previamente. Sin embargo, podemos recuperar la grabación simplemente eliminando el clip que hemos sobrescrito anteriormente y arrastramos, como lo acabo de hacer en estos momentos. Y bueno amigos, así de fácil es grabar en BitWid Studio.